Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo, estamos en Ávila, tan rápido estoy en Nava Cerrada, como estoy en Madrid, como que estoy en Ávila, creo que hace igual de frío aquí que, que en Nava Cerrada, porque me estoy muriendo de frío y al no tener un gorrito o algo de eso, pues bueno, lo estoy pasando un poquito mal. Y hoy quería hablar de lo que son los productores de segunda mano. Gracias a eso yo pude estar en la cerrada y hacer snowboard sin tener que alquilar un, una tabla de snowboard. Así que me facilitó bastante en introducirme en ese mundo. Al final, eh, al comprar un producto de segunda mano ahorras bastante, ya que bueno, a mí la tabla y todo me salió por menos de 100 euros y un alquiler de un forfeit más la tala de snowboard al final te sale por ese precio así que así que al final lo amortizas bastante rápido y gracias a este tipo de cosas gente como yo podemos acceder acceder a estos deportes que nunca sabes si en realidad te vas a enganchar a ellos o, o no entonces bueno para poder probar este tipo de cosas vienen bastante bastante bien es más un, cuando compras un producto ya al comprarlo pierde bastante su valor por ejemplo los coches eh, cuando tú lo, los compras ya pierde eh, su valor su valor inicial o por ejemplo las joyas pero bueno eso es otro tema así que es un buen negocio esto de la segunda mano y luego también agradecer a las tiendas tipo Decathlon que te permiten introducirte en el mundo de, de los deportes porque por ejemplo yo en la escalada compré unos pies de gatos ahí en el Decathlon por 20 euros, por ejemplo, y te da la opción de, de probar también si, si te puede gustar o no. Y luego ya te puedes comprar equipación, equipación mejor, pero gracias a, a estas tiendas eh, hoy en día hay mucha gente que, que se ha vuelto profesional. Pero simplemente por eso, porque la barrera inicial de lo que son los costes de la, de la equipación pues, pues se, han, se han evitado, se han roto. Así que, así que recomiendo bastante que si tienes por casa algo que es inservible o que, bueno, no que sea inservible sino que simplemente no es útil para ti que, que lo vendas porque al fin y al cabo le sacas una rentabilidad y no te estorba en casa que muchas veces tenemos un montón de cacharros por casa que, que no usamos y que a lo mejor a otras personas sí que, le, sí que, eh, sí que les es útil. Así que la aparición de Wallapop y todas esas cosas están haciendo que, que bueno no se tiren. no se tiren a la basura un montón de, de electrodomésticos o un montón de, de tecnología sino que se le dé un nuevo uso y se le dé una nueva vida, que al fin y al cabo es mucho mejor que, que llenar de, de basura el mar, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues esto es todo, la verdad es que no voy a hacer el vídeo más largo porque quien está grabando se estará congelando las manos y yo también me estoy congelando la cara, así que lo dejo aquí, espero que, que sirva para algo esta reflexión que he hecho y venga, hasta la próxima.